Bueno, hemos venido aquí a un sitio tranquilito para hablar un poco sobre lo que no hagas hoy, mañana te dará pereza. Bueno, en tu cabeza una idea, si tú tienes una idea o un objetivo que hacer, eh, cuanto más lo, lo pospongas ese objetivo va a ser cada vez más inalcanzable porque el cerebro piensa muchas maneras de ponerte impedimentos para no hacerlo. Así que la mejor manera para hacer algo es hacerlo. Puedes hacer una cosa que es ponerte pequeñas metas, pequeños objetivos que sí que puedes alcanzar, que eso es algo que repito mucho, y si te pones una, una meta pequeña y la haces, eh, conseguirás que esté más cerca de, de la meta a la, a la que quieres llegar. Lo que no puedes hacer es, en plan, como no tengo todos los instrumentos o todas las herramientas para conseguir mi objetivo, no hacer ese objetivo. Y lo único que hace es, tu cerebro es ponerte trabas y ponerte impedimentos para llegar a hacer algo. también e intenta escuchar a la gente que te da buenos consejos o la gente que te da consejos al menos positivos o consejos que, que, pueden, que te pueden servir para algo. Una cosa que tengo que mejorar yo es en expresarme y, y mejorar mi, mi capacidad lingüística, pero, pero bueno, es algo que intentaré ir mejorando a través de este tipo de, de vídeos y espero eh, veros pronto. Así que nada, un saludo. Feliz año nuevo a todos.